San Paul, San Pablo, que podemos ver aquí, es una de las más grandes catedrales de eh, católicas de Costa de Marfil. Bonjour, monumento de la guerra que pasó mundial, las dos guerras mundiales que muchos africanos de Costa de Marfil y nosotros de Costa de Marfil pelearon para proteger Francia de los nazis o de la primera guerra mundial de Alemania entonces muchos pelearon en África porque era una ex colonia y entonces muchos se sacrificaron por la nación francesa Sí, qué triste pobrecitos sí, y aquí está el monumento para recordarlos Estoy en la parte administrativa de Costa de Marfil, hay muchos edificios bonitos. Aquí otro. Entonces, sí, estaba cerca de la embajada francesa, pero no me dejaron tomar fotos ni nada, que groseros. Y entonces, ¿qué? Um, vamos a ver la parte administrativa que más tiene de bonita. Lo malo, que reprocho a África, bueno, <ríe> África es muy grande, a Costa de Marfil, es que a cambio de América Latina hay, puedo decir, toda América Latina, aunque no fui a toda América Latina, pero hay menos negocios. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí en la esquina podría haber una vendedora de empanadas. Bueno, aquí no se venden empanadas, pero una tiendita, unas pequeñas tiendas, no hay tanto negocio. Entonces, las tiendas casi no abundan. Y pues, no es grave, pero a mí me gusta que en América Latina, pues, en cada esquina hay una tienda de algo, de comida, de de artesanías de cualquier cosita aquí no entonces pues chévere pues Costa de Marfil sí pero lastimosamente sí menos cosas para visitar de tiendas una bebida de Costa de Marfil vamos a probar que es como Red Bull de allá está fuerte uy creo que tiene licor Yo quise tomar fotos con la policía bien armada y ellos no quieren. Entonces hagamos eso escondidas. Voy a pasar delante de un soldado y vamos a ver que no me destruya la cámara con su Kalashnikov. No creo, no creo. Ah, es la je yo creo. Bonjour, monsieur, es la ici. ¿sí? l'ambassade Es oui, la ici. Sí, la arrivé. ¿y si? ¿En Bangladesh? Bueno, el otro estaba como más bravo. Hay unos hoteles bien caros, pero bien bonitos donde la gente pobre como yo no dormimos. Eh, bueno, aquí tengo la camiseta de Marfil para alardear un rato. Hay unos hoteles que aquí valen como 200 dólares la noche, lo que tiene la gente platuda. Y pues se ve bonito, no que si a uno le gusta la naturaleza, cosas lindas, pues súper. Árabe, aquí está el chaguarma. está rico. Un este es de árabe. El coste de marfil. están marfil, está muy rico. Tiene muchos ingredientes adentro, exóticos. Aquí tengo, estoy en el Carrefour, en el coste de marfil y tengo una linda sorpresa. caracoles. Ay, este casi no se despierta. Voy a comerlos, pero bueno, tampoco. Aquí vemos un caracolcito, bien lindo. Aquí son muy enormes. Y vemos que hay, hay varios. Que son enormes. No sé a qué sirven para comer o... Ay, mira, aquí se ve la cara de uno. Se están dando besos, creo. Creo que los estoy despertando. Ay, puta, están bien. Ah, sí, está como pre, eh... dando la luz, pareciera. <risa> un bebé caracol. Bueno, está muy pegado, se está moviendo. Huele un poco feo la verdad. Bueno, porque también estoy cerca de la comida del mar. Entonces, y mirando que hay de raro en el Carrefour de Costa de Marfil. Ah, aquí unos camarones. Mucha comida del mar. Uy, este pescado está muy grande. Y ya les muestro si hay más cosas exóticas ricas en Carrefour. de Tresville, uno de los más grandes mercados de Avillán ah, está un poco tarde, no sé por qué llegué tan tarde, pero bueno, no voy a quedarme tanto vemos que hay ropa, hay mucha ropa obviamente, y de lejos allá se ve como una mezquita se ve bonita y sí está como el del lugar pero yo creo que ya están todos por cerrar porque ya está tarde, oh, un niño casi desnudo eh, a mi lado por y vamos a ver entonces veo cosas exóticas para mostrarles pero la verdad como decía se está cerrando y solo hay como ropa mire que todo, todo aquí está ya cerrado entonces mejor creo que volveré más de día el mercado hay muchos olores muchos olores eh, muchas cosas raras y hay muchas frutas, verduras y muchas cosas que uno no sabe ni qué son y si sí, se ve bastante humilde, Hasta ahora no había visto al primer turista bueno aquí asustado cuando pasan motos por Copa de América Latina, aunque aquí creo que no tanto pasaría, pero quién sabe, mejor ser precavido. Y ya, entonces caminando a ver qué más hay en este supermercado, eh, bueno, un no supermercado, mercado. Y está, bueno, chévere, para ver cosas muy exóticas. Y el único con la camiseta de Costa este tiene muchos de clubes de Chelsea, Real Madrid. Otra de las, ups, uh, está sucio, eh, otra de las eh, capillas católicas, bueno, hablo pasito. Aquí está Jesús, la cruz por lo menos, porque Jesús no está, pero está chévere el lugar. Bueno, otra capilla para visitar. Vamos a ver cómo se ve desde adentro. Hay muchas. Una reunión al lado de la iglesia. Vamos a chismosear. En una reunión con la Virgen María. Y no sé por qué están orando así. Bueno, por la gracia de Dios, tal vez pueda grabar un poco. Y hablan como raro, no entiendo. Si es en francés. Saliendo del mercado hay muchas calles, bastantes humildes, súper humildes, bueno, felizmente eh, espero que el celular no desaparezca, pero está súper humilde, hay mucha pobreza, pero felizmente parecen bien educados y no agresivos, bueno, hasta ahora. La noche es tiempo de volver a la casa y tomar un taxi. Vemos detrás de mí que hay muchas alfombras para orar de los musulmanes. Bueno, aquí hay muchos católicos, muchos musulmanes. Un poco de budistas me han dicho, pero no he visto. La mayoría sí, católicos, evangélicos, bueno, cristianos y musulmanes. Bueno, la calle. muy bien? ¿Y tú? Eh, sí estoy bien, claro que estoy bien, las calles son muy humildes pero nada peligrosas, felizmente. Hay mucha gente que está preparando la cena, se ve rico, huele a pescado y todavía venden muchos productos en la calle. Entonces vemos que de noche son las 7 casi, todavía hay como mucha actividad. d'Ivoire, allez la Côte d'Ivoire, vous allez gagner la Coupe du Monde, vous allez tout gagner. Didier Drogba, Gervinho, allez la Côte d'Ivoire. Beaucoup de moutons, ils sont grands, hein. On peut toucher Oui. Ils sont pas énervés. Ils aiment bien les caresses. Comment tu t'appelles Baba. Tu y vois rien. Michel. Moi je suis français. J'allais. Wow, vous dansez trop bien. la danse. Ciao. <rire> la nieve iba